Continuamos eh, con novedades, con malas noticias, con una especie de epidemia de estrés, de ansiedad. Eh, hay gente que se está pues apuntando al pesimismo. Eh, la ciencia no atina a responder de una manera confiable a los desafíos de estos últimos tiempos. Todo eso tiene que llevarnos a pensar, a repensar algunas cosas, pero también a recuperar independencia criterio. Eh, no podemos eh, permitir que piensen por nosotros, que decidan por nosotros. No podemos creer todo lo que escuchamos. Eh, ¿Acaso nunca se moría la gente antes? ¿Acaso todos los que se mueren, se mueren so solo de un, una causa? Creo que tenemos que irnos apartando de todo lo que sea un inducirnos a un pensamiento único y a un comportamiento más o menos eh, no reflexionado y aceptar cosas que nuestra situación nunca eh, las habríamos ni siquiera considerado admitir. Creo que todo esto es... Una invitación importante para repensar muchas cosas. Eh, la gente sigue muriéndose de todo tipo de enfermedades. La gente sigue muriéndose por accidentes eh, eh, de tráfico. De... La gente sigue muriéndose porque come mal. Por desnutrición, por malnutrición, por obesidad, en fin, por problemas degenerativos, apadrinados en estilos de vida antisaludables. Eso sigue ocurriendo todo el tiempo, como también siguen muriéndose niños de hambre, sigue la injusticia, sigue pues eh, el ecocidio. Todo eso continúa. Eh, no es noticia. Ahora se puso de moda un tipo de noticia. Sin embargo, eh, los problemas continúan. Y la agresión a la Madre Tierra continúa y los efectos colaterales de este progreso ecocida continúan, por lo que creo que eh, no tenemos que de ninguna manera permitir que nos eh, confundan o que nos hagan creer que ahora el problema es ese, hay muchos problemas. Hay diversidad de situaciones que están ocurriendo, tenemos que estar conscientes de ello, y si insisten en mencionar cifras de cuántos eh, murieron eh, ayer, pues tendríamos que saber cuántos murieron ayer por cáncer, por problemas cardíacos, por eh, uso y abuso de drogas, de fármacos, en fin. Creo que el tema es mucho más complejo del que nos están contando, a no ser que quieran distraernos, que quieran confundirnos. Creo que tiempos de crisis son una invitación a profundizar más las cosas, a reflexionarlas con más minuciosidad, con más detalle, a dejar de correr para, haciendo un stop, un alto en nuestra vida, comenzar a, a preguntarnos más, que no tengamos miedo de dudar que no tengamos miedo de apartarnos del rebaño, de apartarnos de las modas de, y fundamentalmente no hacerle juego a esa especie de psicosis colectiva, esa eh, tendencia a eh, dejarse vencer por la ansiedad a partir de determinadas informaciones. En tiempos como estos de supuesta crisis, eh, más que nunca tenemos que estar alertas y serenos, tomar decisiones lúcidas, informarnos, sin saturarnos informativamente y actuar con la lucidez que requiere la coyuntura actual. Eso es lo que venimos sintiendo, pensando. De alguna manera podríamos decirte que la cosa no está tan mal. En realidad hay muchas, muchos desafíos pendientes. Este sistema es injusto, es antiecológico se nos induce a un estilo de vida antisaludable, pero la gente está dando cuenta, gradualmente, aunque sea de forma incipiente al principio, minoritaria, numéricamente hablando, creo que cada vez más personas se están dando cuenta que que si levantamos la mirada una noche cualquiera, no solo veremos oscuridad, veremos también puntitos de luz, es decir, eh, que la esperanza está intacta y que tenemos el deber de continuar eh, avanzando, aprendiendo, siendo autocríticos y pues eh, mejorando, preservando esa calidad humana y ojalá repoblando el planeta de seres humanos eso hoy quise compartir contigo para que lo reflexiones y si te parece eh, un aporte para que lo compartas también con tu gente tiempos como estos necesitamos contrastar esa ola de malas noticias porque las flores siguen regalándonos sus colores y cada día amanece de nuevo hasta la próxima, gracias